بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين Oh Dios mío, cuéntame en este día entre aquellos que te piden perdón y establece en este día entre los siervos benevolentes y obedientes y cuéntame en este día entre los amigos más próximos a ti por tu amor. O oh, el más misericordioso de los misericordiosos. Bismillahir hermanos y hermanas. El imam Ali la pasa con él. Al expresar la verdad del arrepentimiento, dice: El hecho de pedir perdón a Dios es un alto rango, los siervos de Dios. Es una palabra pero tiene seis fases. Primero, es que te arrepientas del pasado. El segundo, es la decisión de dejar el pecado en el futuro. En tercer lugar, satisfacer y devolver los derechos que has violado a la gente para que en el día del juicio, no tengas ningún derecho para devolver. Cuarto, es que recuperes todo deber y todo acto obligatorio que no has realizado. El quinto, es que te laentes por lo ilícito que has comido hasta tal punto que la carne que fue crecida de lo prohibido en tu cuerpo sea reemplazada con nueva carne. Y la sexta es que, con has sentido el placer del pecado, debes sufrir la dificultad de la obediencia. Después de realizar ese procedimiento, puedes decir, Astaghfirullah, pido perdón a Allah. La palabra justo Además, la fe incluye virtudes en términos de acción, piedad, y conciencia y mérito en términos de fuerza, disciplina y comprensión social. Por lo tanto, los siervos justos son aquellos que dan todo su ser sinceramente por la causa de Dios. A veces solo una hora de pensamiento de esas personas es igual a los años de adoración de los ángeles. Son sabios y piadosos y no buscan nada más que la cercanía de su Señor. Para alcanzar la proximidad de Dios, el hombre debe completar y fortalecer su fe, prestar atención especial a los principios de la religión el arrepentimiento y los hechos justos, debe evitar los pecados y cumplir los deberes obligatorios. También debe tratar de purificarse el alma, los vicios morales y reemplazarlos con las virtudes de la moralidad y la ética. En otras palabras, el egoísmo y el yo deben eliminarse de tal manera que el hombre olvide sus preocupaciones mundanales y que sea consciente de todos los asuntos, deberes, órdenes y reglas de la religión y que trate de mejorar su conducta en caso de verse algún defecto.